Una Bueno gente, vamos a seguir con el curso de Boy Tricks eh, Voy a dar un par de consejos. Ya por ejemplo en este caso yo estoy ocupando ropa, ¿cierto? Que es súper sintética. Ya yo no la recomiendo. Recomiendo ocupar.. Una ropa como esta, ya, que es como más de algodón y más porosa, para que el trick se sienta más en el cuerpo y tengamos más control de los tiempos. ¿Ya? Como que se refala menos el objeto. Ya, y a veces pasa con la ropa que es muy muy rebalosa, entonces a veces el void como que tiende a bajar más rápido. ¿ya? Eso es un, un consejo. <coughs> ya los otros que practiquen mucho, esto de verdad se demora, o sea, yo en broms rolls. No sé, demoré meses entrenando la opción, ¿cachai? Hola, hola, muy buenos días, soy Carlitos Argoñas y el día de hoy vamos a estar viendo cómo aprender a hacer body tricks, nuestra primera introducción al body tricks, y vamos a partir por arriba ok, entonces vamos a partir por la oreja y vamos a hacer esto vamos a tomar el objeto y lo vamos a dejar ahí ok una vez que dominemos este equilibrio ya, vamos a poder con un movimiento de hombros, así ya, haciendo así, mira <risa> ya entonces vamos a ponerlo ahí Vamos a hacer así Y va a pasar También vamos a poner un, un poco de nuestra fuerza En el cuello haciendo esto Más los hombros Ya Y si el aro nos cae así Vamos a mover la cabeza un poco más atrás Lo que va a producir que el aro pase Por la frente Ok Entonces lo dejamos ahí ¿cierto? Y pum Ahora vamos a ver también que podemos, con la mano, empujarlo, ¿cierto? Y va a pasar y va a caer. Una vez que dominemos ¿cierto? la inclinación de la cabeza, vamos a poder hacer el rol así. ¿Ya? Si nosotros dejamos en la orejita, pasamos y levantamos el hombro, va a pasar eso. Cuento que si nosotros lo lanzamos y levantamos el hombro, el aro va a quedar atrapado ahí en la orejita y ya después lo vamos a equilibrar Varias veces yo recomiendo, no sé, de, de 50 a 100 repeticiones de cada ejercicio Para poder dominar más o menos el lanzamiento ¿Ya? Esto es por un lado y para el otro Ya. Ahora sin manos, vamos a dejarlo acá y vamos a jugar con los hombros Ya. Hasta que saquemos el vaivén al principio vamos a mover menos, ¿cierto? Un par de veces. Pero después cuando saquemos bien la inclinación, que este lleva una mayor inclinación hacia atrás, vamos a poder quedar en este vaivén con el aro. ¿ya? La otra forma de hacer el body trick ¿ya? sería de distancia, que sería un lanzamiento. ¿Ya? Y vamos a meter nuestro primer body trick. Cierto que este dejarle la orejita y hacer que pase entonces vamos a deslizar y va a caer al co o podemos lanzar y va a caer al co ya, ¿Ya? lanzamos una más alta e inmediatamente la ponemos la mano en la orejita ¡Tut! y ahí vamos a quedar en un half shower de nuevo bueno, entonces vamos a hacerlo pasar a pa un lado para el otro después vamos a sacar ping-pong ya que sería lanzarlo y devolverlo todo esto en el tiempo de cascada ya, estábamos en cascada cierto lanzamos una malta inmediatamente la poníamos en la oreja nos permitía quedar ya en este tipo de lanzamiento que es un self, que uno de estos mismos de la cascada, es un 3 Mientras que el otro, el que viene aquí, va a bajar y esta mano lo va a agarrar así, aquí Entonces, va a quedar así Ese es el tránsito que hace el aro de esta, que hay este proceso que se demora un poco, pero tiene que estar ahí, jueguen a controlarlo jugar con el tiempo ya, que nos permite este? este tiempo si lo logramos dominar y logramos hacer que el objeto pase muy lento por la frente ya nos va a permitir, ¿cierto? ocupar los brazos para hacer cualquier cosa un florete algún truquito de eso ya y si dominamos el vaivén, que es el de un lado al otro Ahí podemos hacer de todo Ya, entonces vamos a ir con el vaivén Aquí en este punto ya se ve todo lindo Vamos a hacer un movimiento fuerte de hombro Lo que va a hacer que el objeto ¿Cierto? Salga Y si dominamos el vaivén podemos hacer Ida, vuelta, da vuelta, y da vuelta Y Aprendan bien este tiempo <coughs> Para poder hacer algo que es re loco Ya que es ocupar una sola mano ¿Ya? Para hacer esto, lo que vamos a hacer Va a ser dejar en la oreja Hacer el movimiento de hombro Y cuando el objeto está ahí Cuando el objeto está ahí Vamos a poner la otra Entonces, va cayendo, la agarramos, la dejamos Todo nace a aprender a hacer este movimiento lo más controlado posible a ver que se puede hacer rápido Como se puede hacer lento Ya? Vamos a volver a nuestro original Y después nos podemos quedar ahí Vamos A un lado Vamos a devolvernos Ya? Eso <coughs> es lo otro Existe ese lanzamiento y existe ese lanzamiento, ¿ya? O Entonces, sea, producen cosas distintas. Sería cierto tomar este y dejarlo así, después el otro normal, tomar este y dejarlo ahí, después el otro normal, y da como resultado, ¿cierto? Ese ¿ya? Pero yo creo que. Controlar este movimiento te va a permitir hacer un montón de combinaciones porque te deja también un brazo libre para hacer cualquier cosa. Ahora vamos a ver un poco de lo que es eh, Bronson Roll, ¿ya? Bronson Roll es un lanzamiento inventado por Bob Bronson, ¿ya? Eh, que un capo ahí después lo pueden buscar si no lo han visto. Y es este clásico así, ¿ya? Yo por lo menos cuando lanzo, lanzo el objeto entre el cuello y el hombro, justo ahí ¿Ya? Justo donde se junta tu cuello con tu hombro Con tu espalda, así como justo ahí la intersección Yo lanzo como con esta inclinación Hay gente que lo lanza así, más dif... a mí es más difícil lo lanzo así ¿Ya? Y lo que hago es inclinarme levemente hacia atrás Un poquito ¿Ya? Aunque ahora uh, ando conmigo así, pero, pero salen. Ya, pero cuando lo empecé a sacar, me inclinaba lente hacia atrás. Lo primero entonces para hacer un sonrol va a ser sacar ese lanzamiento. Ya. Primero lo vamos a mirar, pues vamos a poder quitar la vista. ¿eh? Pero con el tiempo le gusta. Ya. En este lanzamiento, aparte de la inclinación, que en mi caso yo lo ocupo así, hay gente que lo tira como más parado, para mí es más difícil, lo tiro como más, más guateadito, al principio me que era como un panqueque, ¿cachai? Entonces yo lo tiraba así Pero si otra bola es más difícil <ríe> ¿Ya? Así, da como, como un giro más y otro tiempo Ya, Bromson Rolls Es un lanzamiento Así, en este ángulo Justo ahí ¿ya? O puede ser que está un poquito más acostado Pero si vemos que se nos va yendo Vamos a mover nuestro brazo hacia atrás Entonces si es que se nos va yendo Va a ocupar de guía el brazo a atrapar el objeto entonces, si movemos el brazo hacia atrás, mira, si lo muevo mucho atrás, hacia atrás, igual llega. Aunque si que parta acá, igual llega. Aunque yo recomiendo no volver atrás también, empezar a controlarlo, ¿cierto? Hasta llegar ahí. Pum. Entonces, cosa de poder. Es el primer ejercicio. ¿Ya? Una vez que saquen eso, van con dos. Con dos van a lanzar uno y el otro, ¿ok? Entonces hacen tuc, tuc. Recuerden, si se van escapando, van a extender sus brazos un poco más atrás y los van a ir a buscar. pero bueno después de ir a buscarlo, al tiro, para adelante, el brazo. Ya, no lo dejen por ahí atrás. ya, partir con una mano con la otra ya, para incluir ter el tercer aro ya, yo recomiendo meter primero el Ronson Rolls más básico en la cascada perfectamente agarro por ejemplo la verde, voy a jugar con la verde ya, y la tiro por el hombro y sigo jugando entonces vamos a hacer tup, a un lado para el es el primero que vamos a sacar ya, la vamos a sacar seguido hay gente que le parece más fácil hacerlo así que es lanzar dos por el hombro uno por arriba y vuelven a la cascada y ahí se van acostumbrando a cómo se siente el bronson ya y otro directamente se largan al dulce y lanzan los tres ya al principio que se le caigan ya pero después con el tiempo va a ir sacando cada vez más resistencia hasta lograrlo a full aquí yo recomiendo algunos ejercicios para ver si está dominado el bronson como por ejemplo girar ya hacia un lado Es un buen ejercicio de resistencia Si pueden hacer este giro Es que tienen bronson Está dominado También se puede partir directamente así superándola con el dedito ya al medio con el dedo índice para poder partir derecho de acá el, del Bronson Rolls este body trick, el body trick por detrás de la espalda Ese es un clásico Ese es así Vamos a tomar el aro Lo vamos a poder Lo vamos a lanzar así Lo lanzamos Ahí Ya Ya es el juego Entonces con ese lanzamiento vamos a estar haciendo cascada Nos vamos a dejar el aire en la espalda, ¿cierto? Y vamos a girar Entonces, lanzamos y al tiro vamos a quedar así, ¿cachai? ¿sí? Vamos a quedar con una en mano Entonces ahí, ¿sí? tiramos para arriba la que tenemos en la mano Y estamos Por ejemplo aquí, yo voy a lanzar por la espalda Voy a girarme Voy a recibir la izquierda va hacia arriba y atrás de nuevo. Lanzo con la derecha con la espalda, la izquierda lanza hacia arriba antes del aro y recibe. Lanzo con la derecha, la izquierda hacia arriba un poquito antes y recibe. Generalmente lo miro aquí y después giro la cabeza y lo miro allá. Entonces lo miro por acá hasta donde más puedo y después giro la cabeza y lo parto mirando por el lado de acá. ¿Ya? Entonces, antes de lanzarlo hago uh, Pero si llega hasta aquí Cuando me lanzo lo miro lo más que puedo Y apenas desaparezca mi vista Miro para el lado de allá y va a estar Ya llegando ¿Ya? En secuencia voy a hacer eso ¿Ya? Voy a tirarla de un lado para el otro Y también El boiler que queremos sacar Que es tirarlo de los dos lados ya como un paso preliminar antes de sacar de ese Ese yo recomiendo Estar haciendo cascada Lanzar Para allá Lanzar Para acá y empezar a jugar Con dejar los pies en un solo plano Entonces vamos a estar mirando hacia el frente Y nuestro torso Va a ser el que se va a mover Nuestro torso va a ser el que se va a mover Lanzar por la espalda tut, tut. Entonces volvemos a hacer cascada por acá, lanzamos por la espalda. La diferencia del otro, que el otro es ahí y giramos. Aquí pueden jugar cada vez a sacarle menos tiempo. El lanzamiento por la espalda, yo lo lanzo desde aquí. ¿ya? Donde ya no me da más la mano, lo lanzo. Entonces hago tut, y cuando ya el, el bíceps no, no me da más, lo suelto. Hola, hola, voy a explicar algo eh, sobre el, los lanzamientos. Ya. Tenemos este Voidrick que así, ¿cierto? Nuestro primer body trick, para los dos lados. Ya. Tenemos S para los dos lados. Tenemos S para los dos lados. Ya. <coughs> Y ahora vamos a explicar algo. Cada Boy trick puede ser paralelo o cruzado, ¿ya? Y puede recepcionarse, lanzarse con una mano, o con la otra, o con las dos. Ya, por ejemplo, este voidrick que es así, que es por la espalda. Si nosotros lo dejamos en paralelo, quedaría así. ¿Ya? Me cuesta un poco porque estoy con pantuflas. sería un paralelo de boy trick sin self ¿ya? porque el boy trick no sería hacer esto ¿cachai? el boy trick es eso entonces por ejemplo en este caso este boy trick así sin self quedaría eso ¿ya? sin self del, del solo tronco queda este ¿cierto? <coughs> sería ese ¿Ya? para poder hacerlo hay que dominar primero la detención y el poder moverlo aunque también se puede lanzar caravalo es un tiempo en realidad, hay que aprender que va a bajar el aro y uno lo va a recibir con la mano así, hacia arriba entonces si tu mano está arriba lo recibe y lo sube ya, va a quedar justo ahí. Hay que ir sacándolo un buen tiempo. Se puede hacer más rápido también. Ya. Se puede ir y volver, como ya hemos visto. Se puede girar. <coughs> el aro hacia el otro lado. Tiene mil variantes. Ya. Entonces tenemos el paralelo del air trick. ¿Cierto? El paralelo del truco de espalda. Y ahora el paralelo del Bronson Rolls, ya, este no lo tengo, ya, pero es brutal. Bueno, tenemos el paralelo del Air Trick, ¿cierto? El paralelo del truco de espalda, ya, ahí nos falta el paralelo de and Rolls, que no lo tengo, ya, porque es súper difícil. Y que consiste en, ¿cierto? Poder lanzar esta así, y la segunda, que puede venir así, ya, and Rolls. Hay gente que lo lanza así, ya, con la mano así. Ahí y lo lanza ahí. Y hay gente que lo lanza así, que ¿Ya? Yo creo que esa debe ser la cumbia. Y como que sale. Mal maíz. Ahí y ahí. La entrada. ¿Ya? Todavía no lo perfecciono, pero bueno. Ahí va, ok? Esa es la entradita. El, nuestro boitrick de la oreja le ponemos A, a Bronson le ponemos B y el lanzamiento por la espalda le ponemos C, ya. A todos los boy tricks se pueden mezclar, ya. Y la forma para mezclarlos es la siguiente. Yo hice acá una pequeña pizarrita, ya. Hay miles de boy tricks ya. Después vamos a ir viendo muchos más, pero yo voy a partir con estos. Ya, y los vamos, a ir en la, los vamos a ir probando en la siguiente secuencia. ¿Ya? A, A, A, B -b -b -c -c -c. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros nos vamos a referir como A, A, A, va a hacer tres movimientos de oreja juntos. Tres boy tricks sin self. O sea, puede ser ese, puede ser S puede ser S ¿ya? eso sería un a, a, a, ahora vamos a ver lo que sería un BBB un BBB serían 3 Roms Rolls o sea, sería 1, 2, 3 esto este hermoso truquito ¿ya? y C, C, C, serían todos por la espalda que sería es así entonces vamos a partir ¿cierto? con nuestra batación de malabares, lo que vamos a hacer es que vamos a elegir uno de los boy que vamos a hacer ¿ya? y le vamos a poner una letrita, ¿ya? en este caso yo voy a enseñar esta primera pasada con el truco de orejita, el de hombro y el de espalda, ¿okay? entonces probamos que AAA eran ciertos trucos que eran completamente de oreja, BBB Trucos completamente de hombros y CCC, trucos completamente de espaldas. Ahora vamos a ver A, A, B. ¿Ya? A, B serían dos de orejas y uno de hombros. Lo que sería algo como este. A, A, B. Podría ser A, A, B, ¿cierto? Como habíamos visto. Sería A, A, B. ¿Ya? Después tenemos... Serían dos bronze rolls y uno de la oreja. Sería. Tuk, tuk. B, -b A. ¿Cierto? Claro. B, B A. Difícil. CCA, perdón. Sería C, C y A. Oh, brutal. Y A, ahí está. C y A C y A C y A C y A ¿Ya? Sería entonces C, C y A ¿Ya? C, C y A ¿Ya? B, B, C entonces Sería Bronson de Bronson, espalda Sería algo así Tuk, tuk Y uno va a la espalda Brutal Ahí está B, B, C Ya, entonces tenemos B, B, C sería Tuk, tuk, tuk Tendríamos B, B, C que Sería bronson Bromson Espalda bronson Bromson, Espalda Ya Ya Bromson, Bromson, Espalda Bromson, Bromson Espalda Ya, ahora tenemos C, C, B Espalda, Espalda, Bromson Sería Después tenemos ACB, que sería ACB. De nuevo, ACB. Después viene BCA. B, C, A. B, C, A. B, C, A. B -C -A. B -C -A. B -C -A. Entonces sería B, C, A B, N, A, B, C Entonces sería Uf. A, B, C Ya Uff, serían todas las combinatorias de estos tres movimientos oh, brutales, ¿no? Como viste, los Boy tricks sin self Que fue lo que hemos recién Son extremadamente complejos ya, vamos a tratar de hacerlo un poco más simple Ahora, ¿qué pasa si se nos hace difícil poder mezclar los Boy Tricks? Recientamos con tres, ¿ok? Si se nos hace difícil mezclar los Boy Tricks, lo que vamos a hacer <coughs> Va a ser ocupar ciertas herramientas que nos permitan Mezclar estos trucos de manera mucho más simple y tener más tiempo Ya, una de estas herramientas va a ser dejar el objeto en alguna parte del cuerpo En alguno de los tiempos ¿ya? En cualquier parte del cuerpo ¿Ya? En las patitas, ¿cierto? En cualquier lado ¿Ya? Y eh, con eso vamos a tener un tiempo muerto Otra forma de añadir tiempo Es a través de un lanzamiento Para esto lo que vamos a hacer Es va a ser agregar un número Entre medio de nuestra anotación Por ejemplo A Self a, mira, a paralelo A 2 A A 2 A Bromson A 2 A Bromson A 2 A Bromson Lo que van a permitir el lanzamiento es que tus combinatorias sean más fáciles porque tú ya dominas parte del lanzamiento entonces eh, va a tener un tiempo más Además de eso vamos a tener el segundo tiempo que hacer dejarla en el cuerpo, ya por ejemplo, ya por ejemplo, a dejarla en el cuerpo, Bronson. Momentos que tenemos para entrar a estos tiempos muertos, ¿cierto? Además de dejarla en varios lugares, ¿cierto? Eh, son las detenciones. Ya, nos vamos a ver varias detenciones, en este caso de estos tres primeros body tricks, ya que sería en el de la oreja, por ejemplo, esa detención. Entonces, cuando lanzamos, apoyamos con presión contra el cuerpo el objeto, ya, y va a quedar detenido. Se puede volver con la otra mano, se puede tener por un lado, por el otro, pueden jugar a hacer eso a dominar la detención en esta parte Ya ¿Cómo se detiene el Bronson rolls? Se lanza y cuando se siente en el cuello Ya, se dobla el brazo hacia arriba ¡puc! Y acá a caer ahí presionado en el cuello Ahí voy a hacerlo varias veces Ya, se puede hacer para los dos lados igual Por un lado Por el otro ¿Ya? Eh, el de espalda es así, se puede detener ahí, ya, al medio de la espalda, o se puede detener acá. O se puede detener cuando llega, ya, y con el antebrazo le hacemos una leve presión y aquí queda ahí. O Entonces hay que... Tuc, llega baja y presión y ahí ya queda en una detención ¿ya? todo esto se puede mezclar como lo vimos de antes ya podemos mezclar toda las eso es lo que realmente se pueden hacer detenciones paralelas ¿ya? Y hacer combinatorias de detenciones ¿Ya? Por ejemplo Ya también puedo mezclar ¿Cierto? Puedo mezclar Las detenciones Podemos mezclar las detenciones pasar de una a otra de nuevo con self o sin self bueno con números o sin números ya podemos pasar a hacer secuencias de varias detenciones ¿Ya? Ya se pueden detener de alguna forma. Entonces vimos que nuestro boy trick, que era muy complejo, ¿cierto? Podíamos hacerlo un poco más fácil si le metíamos lugares donde dejarlos, ¿ya? También lanzamientos, ya, ya sean paralelos o cruzados, ¿cierto? Y las detenciones, ¿ya? Que sería detener el, el movimiento, ¿cierto? Del objeto, ¿no? con otro objeto. O con la mano, ¿ya? Puede ser así también. por ejemplo ¿Ya? entonces vamos a ver un poquito ahora ¿ya? de cómo también meter que otros tiempos nos sirven para sumando los otros tiempos que nos va a servir para sumando van a ser los equilibrios ¿ya? los equilibrios los dinámicos o los precarios ¿ya? dejarlos de algún lado y que caiga Entonces, por ejemplo, yo voy a tener mi secuencia. Eh, voy a partir con lo más fácil, ok. Y va a ser A, A, B, por ejemplo. Sería. Es así. ¿Ya? Si yo le metiera, por ejemplo, un lanzamiento a eso, si le metiera un 2, sería. A. Ya, sería. A. Podría ser. A. A. B A A B A bueno oh eso no sería A A B A A B A A A B A self A self A bronco A, a2 Sería A2 A A2 AB A2 AB A2 AB Si lo dieron cruzado sería A3 A3 AB A3 Sería A, tres, A, B. A, ¿no es de nuevo, sería A, A, B. Sería nuestro movimiento original, ¿cierto? O A, A, B. Ese sería nuestro movimiento original y le vamos a meter un self, entonces va a quedar A, self, A, B. Mucho más fácil. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer ya va a ser ver cómo sería A, A, B ya con una detención, sería A, A, por ejemplo, B, ya, con una detención, A, detención, A, B, A, detención, A, B, ya, ahora lo vamos a probar, ya, metiéndole Dejándola, o sea, dejándola puesta en algún lado del cuerpo Entonces sería por ejemplo Algo como así Sería algo como A Dejarla en el cuerpo ya, mira, no. Sería A, dejarla en el cuerpo A, B A, dejarla en el cuerpo A, B De nuevo a, dejarla del cuerpo A, B Ya, ahora vamos a ver cómo sería, por ejemplo Ya, vamos a ver Otros recursos, ¿ok? Otros recursos que se pueden añadir Para ganar tiempo son El spin, ¿cierto? Que sería Ya, y El... Ah, y los equilibrios, si también voy a equilibrio, ya Vamos a ver A, A, B con equilibrio Que sería... A, por ejemplo ¿Ya? A A, equilibrio precario A, equilibrio precario ¿Ya? Entonces sería A, equilibrio precario A A B Podría ser A En la teoría Una letra es una mano Y la otra letra es la otra mano ¿Ya? Pero si dominamos los paralelos ya Podemos también lanzar el paralelo Así que nos permite mayor combinatorio ¿Ya? Entonces sería A, A, B Con equilibrio Entonces sería A, A A, A A, A Por ejemplo sería A, A, equilibrio A, A, equilibrio Sería A, A. Sería A, A, equilibrio. A, A. Sería A, A, equilibrio. Ya. En este caso, que sería A, A, equilibrio, B. O A, equilibrio, A, B. Ya. Está re complejo porque cuando hago el de la oreja me queda un equilibrio precario, ¿ya? Pero me cuesta después retomar de nuevo a la. Pero voy a intentar igual. Sería A, equilibrio. Sería. A equilibrio. A equilibrio. A, equilibrio, A Sería A, equilibrio, A Uf. Y la B Sería A, equilibrio Ahí está Sería A, equilibrio, A, B Ya Como me sale muy difícil hacerlo con el equilibrio Le voy a meter Un cel también Entonces hay que ir así a equilibrio lanzamiento a y que en una continuidad podría quedar algo como así ya este es un ejemplo del montón de cosas que se pueden hacer ok vamos a seguir eh, qué otras cosas y qué otros tiempos se pueden incorporar suelo que no lo hemos visto. Eh, pueden ser giros, cierto este spin, en el suelo, giros así también en el suelo. ¿ya? Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Este es más o menos la forma en que yo hago secuencias, ¿ya? Entonces, agarro hasta 7 ¿ya? Hasta siete movimientos, les pongo letras y los voy pegando con números de tensiones. Ya, y también los voy dejando en diferentes partes del cuerpo Y eso genera combinatorias muy largas Y que también son muy avanzadas ya, Y que no son tan difíciles Como hacer puros body trick sin self O sea, puro body trick sin número ¿okay? Entonces es mucho más fácil Ya generar estas combinaciones hermosas e infinitas Ya que estas combinaciones que son puro body trick ya, Sin ningún lanzamiento ni equilibrio ¿Ya? ¿Por qué? Porque eh, son más rápidas, entonces necesitan mucho más tiempo de entrenamiento. En cambio, esta forma que tengo yo te va a permitir llegar a hermosas secuencias y después tú con el tiempo le vas a ir sacando los lanzamientos, sacando los equilibrios y puedes dejarlas también de puro Boy Trick si quieres. Pero te recomiendo hacer ese proceso, primero tratar de sacarlo de la manera fácil y después ir sacándolo de la otra manera. ¿Ya? Eh, voy a mostrar entonces ahora otro Boy Trick. Ya, voy a decir, hay más, más, muchos, muchos, muchos. Tenemos, por ejemplo, cierto, que mostramos eso por la espalda. Ya tenemos el mismo por el pecho. Tenemos el mismo por el pecho. <coughs> bueno, gente, entonces, la forma de notación que vamos a ocupar, por ejemplo, si queremos hacer ABC y nos sale muy difícil, por ejemplo, hacer ABC, C, que sería. A, B, C. Ya, si nos sale muy difícil A, B, C. Ya, si nos sale muy difícil A, B. Si nos sale muy difícil A, B, C. Ya, lo que vamos a hacer va a ser algo como esto, por ejemplo. A, B, C. Entonces, A, Self. A, Self. B, Self. Sea, entonces haríamos algo como esto, que sería A2, Ya A2, eh, Ya Entonces como por ejemplo Podríamos pegar ABC De manera más fácil Si es que nos cuesta mucho hacer ABC Sería metiéndole unos 2 por ejemplo Ya si yo le metiera 2 Sería algo así a Ya Sería Entonces Sería Sería partir, de hecho, hasta ese. ¿Ya? Entonces sería A3, ¿cierto? A3, Bromson, A3, B2, A3, B2, ¿ya? A3, B2, y vaya. Entonces quería A3, B2, pum. Y por otro lado, A3, B2. B2. A 3B2. A 3B2. Ahí está. Eso sería. A 3B2. A 3B2. A 3B2. Así estoy saltando. Ahora sí. Entonces, por ejemplo, si quería meter puros dos, sería. Tut, tut. Tut, tut. Ya, sería. A, dos, self, dos. sería. A, dos, self, dos. A. Sería, ¿verdad? A, dos. Entonces por ejemplo si yo le quisiera meter puros 2 a ABC sería algo como así. A2, ¿ya? A2B2C2. ¿Ya? A2B2C2. Bueno. Espero que te haya gustado la forma en que yo hago los trucos. Espero que te sirva, ¿ya? Hay un montón de combinatorios de este tipo, por ejemplo, hombro-pierna también Ya que los Bromson nos permiten también dejar en un tiempo muerto el en cualquier parte del cuerpo y no solo el Bromson Ya? O sea, que todos los lanzamientos, como estamos viendo te permiten detenerte Ya? Bueno, ahora voy a mostrar otros body rolls, ¿ya? Tenemos el panquequito en la guata, que se, se lo copiamos las clavas y es lanzarse directamente un, un panqueque con un poco de fuerza y con muñeca para que pase de largo, golpee, ¿cierto? Y más que golpee, como que el, el muñequeo permita que... Bueno, golpea. Golpee y pase, ¿Ya? Esa es una forma, también hay gente que a veces le sale más fácil lanzarlo cerca del pecho Entonces hace ese contacto y lo lanza como con esa parábola ¿Ya? Entonces eso permite hacer algo como esto Permite hacer algo así Esto permite hacer este body trick, es ahí ya, también tenemos el que es de la guatita que se como apanquecado el mismo boy trick también el de los brazos que está bueno que onda ahí está antebrazos es difícil, es súper como rápido ya. pero si hacen el golpecito con fuerza se arriba les va a dar un poquito más de tiempo hay que darle un poquito más de aire Esa es la gracia Es que nosotros nos acostumbramos a lanzar De esta manera Lanzamos al brazo Lanzamos al brazo Y lanzamos el El 3 Después nos vamos a acostumbrar A hacerlo de la siguiente manera Entonces vamos a lanzar Uno y el otro y eso nos va a dar la pauta para después hacerlo en la cascada. Uno. Otro. Estamos haciendo cascada, ¿cierto? ¿sí? Lanzamos uno primero. ¡Uh! Volvamos a cascada. Lanzamos otro después. ¡Hup! Ahora uno para cada lado. ¡Pup! Después uno para el otro lado. ¡Pup! Ya, uno para cada lado y quedamos en un ping-pong. Vario seguidos por el lado. varios seguidos por un lado. Ya, que quería algo así, se Vamos a probar hacerlo sin self, sin lanzamiento, todo junto puro BDRIC, sería. Eso voy a tirar más derechito y que haría ahí Uf. bueno este todavía no lo tengo a los dos lados es del terror ¿Venlo pues a intentar. eso lo tengo a dos lados, pero bueno, más adelante vendrá. ¿ya? Y vamos a ver un poquito de lo que son, el que me gusta a mí, que es el truco de la orejita. Ah, bueno, falta el de la pierna, de la rodilla es así, pero lo van a ver también. Ya, es ahí. Levanta la rodilla y lanza el objeto de forma que haga esa parábola, puede hacer esa parábola o puede hacer esta, ya, cualquiera de los dos casos sirve. Ahorita estos me salen medio desordenado, pero bueno, ahí van. Estoy viendo lo que son los lanzamientos en tiempos continuos, ya. Pero todavía no hemos visto lo que son los voidrix en multiplex, los voidrix. En tiempos sincrónicos ¿Ya? Y en tiempos asincrónicos Fue lo que estuvimos viendo ¿Ya? Pero no hemos visto nada aún de múltiples en tiempos sincrónicos O sea, de body tricks en tiempos... Bueno. Estuvimos hablando ya De cómo hacer secuencias con tiempos asincrónicos ¿Ya? Ahora También se puede hacer con tiempos sincrónicos Y con múltiples ya o sea podemos tener también body tricks multiplex como por ejemplo podemos tener body tricks, multiplex ya o podemos tener también así ya así como también podemos tener body tricks que son simultáneos ya Simultáneo. espero que les haya gustado mi método de creación de truquitos Ya, hay muchos métodos de creación acá en Chile el Nicolás Jaño inventó igual la freestylogía que yo actualmente no la tengo pero por ahí andando vueltas por ejemplo los body tricks pueden pasar a body roll por ejemplo el de la oreja puede pasar al roll del brazo el Bronson, por ejemplo, puede pasar al roll del brazo también el Bronson normal también se puede pasar un roll ¿Ya? el Bronson normal también se puede pasar un roll sería como ahí Y eh, bueno, los body tricks son súper creativos, sirven para hacer cualquier cosa. Ya, por ejemplo, yo lo que hago harto son, por ejemplo, equilibrio precario, equilibrio precario y, y A, por ejemplo, con puro lado. ¿Cachai? Hay tantas combinatorias, pero por ejemplo, aquí voy a mezclar varios tiempos seguidos. Que sería, por ejemplo, A, B, A, B, 2, C. Mira, esto sería más o menos lo que sería una. me muestra de lo que se puede hacer bueno, qué se puede hacer con esto? se puede hacer infinidad ya sin contar que cada boy trick ya hasta el más simple se le pueden meter floretes ya a cada boy trick se le pueden meter floretes se le pueden meter de todo tipo de movimientos que a ti te parezcan encachados y se ven súper hermosos y también siempre van sumando bueno gente espero que te haya gustado el taller me esforcé un montón grabándolo y he entrenado un montón para poder sacar este método que permite inventar trucos prácticamente infinitos ¿ya? porque imagínate si en, con tres con tres Boy Trick hicimos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por 3 hicimos 15 combinaciones distintas. Imagínate cuando le metís los números, los equilibrios, las detenciones, eh, donde poder dejar el objeto, ¿cierto? Y también, ya, sin contar que se puede hacer para un lado o para el otro. De existen movimientos paralelos del mismo body trick ya Que en este caso yo los, renom o sea, los nombro con la misma letra Pero también se pueden renombrar con otra letra Ahí tú puedes inventar la votación que mejor te sirva Esta es la que ocupo yo nomás No es perfecta, ¿ya? Es, de hecho súper imperfecta Así que eso, pues lo invito a perfeccionar la teoría ya A pasarlo lindo también con los body tricks Y hacer un juego muy hermoso, muy único Hacer un juego muy hermoso muy único y muy infinito. Así que este ha sido el, el hermoso taller de introducción al Boy Trick infinito con Carlitos Argolla. Espero que lo hayas pasado muy bien. Te vas a demorar, pero vas a hacer cosas increíbles. Abracitos, saludos de Chile, aguanten los malabristas del mundo. Abrazos totales, nos vemos.